un, este, un pad de estos bambú de la marca Wacom el que yo tengo es el modelo CTH301 y bueno yo estuve mucho tiempo buscando soluciones en, en internet para lograrlo y esta que les voy a mostrar es la que me ha funcionado yo la probé en Ubuntu 14.04 y en Ubuntu 15.04 y en ambas me funcionó muy bien Descargué estos controladores hace tiempo, ya da tiempo atrás y la verdad es que no recuerdo de dónde así es que no puedo dar el crédito correspondiente desafortunadamente, pero bueno, yo lo tengo aquí, esta carpeta, Wacom, y voy a subir este archivo a ForShare para que ustedes lo puedan descargar e instalar su su bamboo pad. Ok bueno entonces lo primero que vamos a hacer es Entrar al directorio de descargas, posteriormente al de Wacom, y aquí en Wacom vamos a darle permisos de ejecución a este archivo. Una vez que lo damos, lo vamos a ejecutar. Perfecto. Ahora simplemente lo que vamos a hacer es poner la palabra make listo una vez que está realizado este paso el siguiente paso será make instado tarda unos cuantos segundos y de inmediato quedará listo bueno ya terminó de instalar y eso es todo ahora simplemente cerramos la terminal y reiniciamos y ya no habrá ningún problema se los aseguro para que utilicen su su bambú pad de la compañía Waco. por el momento es todo y bueno espero que les haya sido de mucha utilidad cualquier pregunta pues ya saben hasta luego gracias